Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió y de hondo abismo de maldad el mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su mano me tendió. Estando en sombra, plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque el amante me llamó, mas su palabra recibí y fiel me me dio Jesús cuando en su mano me tendió estando en sombra plena luz en su bondad me levantó tortura cruel sufrió Jesús cuando en la cruz por mí. murió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 Que soy feliz, yo bien lo sé Con esta vida que Él me dio Mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó Seguridad me dio Jesús Cuando en su mano me atendió Estando en sombra plena. En luz, en su bondad me ve.